Bueno, acá está tu dron. estamos yendo hacia ahí, eh, hay una zona militar, o sea que voy a ver cómo está el tema de, de vuelo aquí, porque solo traje de DJI, entonces es un hinchadero de pelotas. Igualmente tengo autorización para varias zonas, pero esta, bueno, es la primera vez que voy a aparecer aquí y no he estado gestionando esa autorización y además está prohibido sobre la base militar, obviamente. Eh, acabo de pasar el pueblo de Sela, que es uno de los últimos reductos en montaña Y sigo subiendo en segunda en un día espectacular Hay mucha pendiente, eh, se me quedó la GoPro sin batería Soy un boludo, como siempre Así que bueno, estoy grabando con, con otra cámara Y a ver qué sale, porque claro, no puedo conducir en montaña con una cámara en la mano ¿no? Está totalmente prohibido Pero la verdad que era una lástima no mostrar esto y como no hay nadie soy el único que anda acá en la vuelta Miren lo que es eso En la cámara no se ve tanto Pero para mí es, vamos, la cima del mundo Impresionante Y tengo que seguir, que seguir subiendo Porque al tener DJI y no poder desbloquear Los 500 metros de altura En montaña es una joda Esto no lo habla nadie Cuando vos estás en montaña con un DJI Te complicás la vida Por ejemplo, el Air 2 me permite 20 metros de altura En la regulación de altitud 20 metros y 500 metros, y todo lo que hay entre medio, ¿no? Pero no, no se puede hacer otra cosa. Entonces, claro, en montañas que son más altas, yo llego a 500 metros, estoy cubierto por una montaña, no va a haber tráfico aéreo, no hay tráfico aéreo, pero igualmente no hace esa diferenciación, ¿no? Así que tengo que ver cómo quitar las, los temas de altitud, porque claro, no es, eh, no es una medición verídica. ...digamos... ...acá estoy a 500 metros de altura ahora... ...pero claro, yo si despego de acá... ...tengo otros 500 metros... ...pero hay montañas que son más altas... ...porque ahora voy a llegar a los mil y pico de metros... ...así que nada, esas cositas que... ...bueno, que tenemos que fumar de DJI... ...que otras marcas no lo tienen, ¿no? Así que nada, si yo voy en un paralelo... ...a una montaña, ¿qué más da la altitud? ...me explico, en un lugar que no es urbano... ...que no hay nadie... ...estoy yo y, no sé, alguna mosca... Porque acá no hay ni fauna. Entonces, bueno, vamos a seguir subiendo y veremos qué onda. Chau. Tu, dron. Conor. ¡Chigua! Osvaldo, dame un wiscola que esto me está poniendo nervioso. Conor, para tu dron. Bueno, aquí estoy. Alucinando. Alucinando. En la montaña. Estoy en Aitana. Ya es la segunda vez que pruebo. Bueno, voy a hacer venir el dron mientras hablo. Go home. Ahí va Y, a ver, si me deja eh, sí. No sé qué pasó, hice una foto Perdón, hice una foto Esférica y se estaba haciendo el tontinga Bueno, ahí la descargo Las fotos esféricas hay que descargarlas Antes de apagar el, el aparato Algunas veces se hace automático Según el terminal, es un quilombo Y estoy a mil metros de altura Estoy un poco desabrigado, la verdad A ver dónde anda bueno, ahí está volviendo el Mavic Air 2. Y lo que estoy haciendo es subiendo a, a... Voy a hacer tope. En la base militar ya no voy a poder llegar más. Porque está prohibido. Y aparte es zona que no... Obviamente no se puede volar. Así que bueno, hice varios videos aquí. Ya que te este está volviendo, voy a hacer que grabe también la vuelta. Eh, HDR. Ahí. Que vaya grabando el video de la vuelta. Y a ver dónde está. No, ¿cómo? Landing. Para, para. ¿Dónde está? ¿Cómo landing? Que no lo.. ¿Dónde está? Ah, está un poco alto. Uf. A ver dónde está. Para que dice que está aquí encima mío. A ver si veo la camioneta. Ah, mira, ahí está. Ahí está. Uf. Vale, lo voy a bajar yo manualmente. Porque está X altitud ahí lo escucho, no lo escuchaba y como yo también utilizo mucho el tema de, de, de escuchar el dron, ¿no? porque claro, un Mavic Air 2, no sé si en el, en el micrófono del terminal se, de la cámara se escucha, pero bueno, brutal, a ver qué batería me queda, 60 de batería. puedo hacer otro vuelo más, más arriba, voy a seguir subiendo a ver hasta dónde puedo ir, acá hay un safari, pasé un pueblo, voy a chequear ahí las piedras, Saben que yo voy con el, con el tema fósil y todo eso, también soy un fanático. Y acá estoy viendo que hay unas piedritas ahí, ahora voy a mirarlo. Voy a tomar agua, que por suerte traje agua. Tengo un bizcocho y cinco chocolatadas. Así que podría sobrevivir, y un litro y medio de agua. Podría estar en la montaña desquitando el frío eh, tres, cuatro días. <risa> Connor para tu dron Ahí viene el loco. ¿Lo escuchan? Bueno, voy a soltar la cámara porque si no... chao.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 Bueno, me vine aquí preparado para la montaña, con un brioche y y todo Muy lo bien. demás. Y no puedo pasar. Bueno, no sé si no puedo pasar. Me lo estoy pensando. Connor, para tu drone. Después de una sequía de meses, la peor sequía en 80 años. Tengo que ver si puedo pasar por acá. Quiero ver si puedo pasar por ahí bordeando con la cenit, voy a subir, a ver por dónde. Después de la peor sequía en 80 años, eh, ha caído un poco de agua estos meses, y nunca me imaginé que se iba a cargar tanto el pantano. Nunca, nunca en 20 años lo vi así. Impresionante. Este suele ser un pantano que para la pesca no da piezas muy grandes, porque cada tantos años se seca, se seca que queda así, como el suelo. Y... Y bueno, este año las cuatro gotas que han caído han llenado el pantano. Entonces tengo que ver si puedo trepar por acá. Esa pendiente, esa camioneta no la va a subir. Por acá no voy a poder pasar. Y quiero ver si puedo pasar por el agua. Está tremendamente crecido. Ya vi que subir esa montaña es dificilísimo. No me da el tiempo. Necesito un día entero para... Para subir esa montaña es muy complicado, vengo, como siempre, preparadísimo, con unas chocolatadas y algunas cosas más, si pudiera llegar hasta aquí. Pero voy a destrozar el embrague queriendo subir esto. Quiero ver cómo está la profundidad de esta inundación, a ver si puedo pasar con la camioneta. Yo creo que podría pasar... Me llevo a quedar acá, y saber lo que tengo que esperar la grúa? Uh, está un poco profundo. Está un poco demasiado profundo. No voy a poder. Se ha inundado mucho. ¿eh? Me, ha... Me ha jodido. Hay olor a ciervo. Me ha jodido. En fin. Así que nada. Tendré que volar desde aquí y ver qué puedo hacer. Está el sol un poco bajo todavía, lo que es bastante molesto. Hubo nieve allí, hubo un poco de nieve, que ya con los calores que está haciendo desapareció. Y, y voy a ver qué puedo hacer. Por allí ya vi que no puedo pasar y esto no lo puedo subir. Porque si pudiera subir allí, ya puedo salir ahí y irme. Pero bueno, lo puedo hacer, lo puedo hacer caminando. Voy a, a desayunar, a juntar todo el equipo y de última... Luego caminando para no destrozar la camioneta, porque mira cómo está esto, tengo que subir acá. Esto no. Hasta, hasta un 4x4 se lo pensaría. Yo sí que. Que quizás. Enganchando lo. Tengo tracción delantera, pero aquí es donde está complicado. Tendría que pisar ahí, en fin, no tiene sentido porque, tampoco es que viste, vengo a hacer un salvamento, de, ni el gran que, o sea que, para lo que voy a hacer, y como tengo dos drones que vuelan kilómetros, puedo usar aquí de base que está bastante limpio, está bastante guardado de todo y, y hago desde aquí. Ahora, ahora lo voy, voy a desayunar. Eh, y a ver qué pasa. Caminar un poquito. Me va a tocar caminar para ver cómo está el viento. Porque en cualquier momento se levanta. Quiero apurar, pero bueno, estoy sin desayuno. Y, y esto de la montaña... Se necesita un poco de energía. Me vine con las cámaras. Menos mal, esa es la Casio. Me traje la GoPro y está con 3 de batería. ¿Qué pasa? la GoPro a veces le decís GoPro apágate. Y alguien habla, y como está con el tema de, de órdenes de voz, se enciende, queda encendida y se le gasta la batería. No sé por qué no se apaga. Yo con las GoPros es que siempre algo. ¿eh? Bueno, hay unos cables ahí que tengo que estar atento. O sea que voy a tener que tener altitud para poder hacer lo que quiero hacer. Gente, desayuno y nos vemos. Casio, apágate. Y se va a apagar, ¿eh? Osvaldo. We'll be